días acelerados donde vamos a ver el obrar de dios cuando hay días desafiantes es porque dios se va a mover tres hermanos de aquí lo creyeron uno de aquí cuando hay días desafiantes es porque dios se va a mover Hoy días Acelerados Determinantes Es porque Dios Va a obrar De forma Extraordinaria Y cuando hablo de Extraordinaria No soy subjetivo Soy objetivo Plenamente Pedro Iba a ver Algo Extraordinario De parte De Dios La iglesia Primitiva Iba en sus días desafiantes iba a haber algo un hecho que iba a dejar aterrorizado al maldito héroes. y no importa la situación que estemos atravesando en días desafiantes y en épocas determinantes Dios va a proveer todo tipo de salidas para sus hijos que estemos atravesando Dios se va a manifestar lo que creyeron todos menos el pianista no importa la obra lo que se esté moviendo Dios se va a manifestar y cuando uno observa en el ambiente espiritual uno ve un fuerte cambio de guardia en los estratos espirituales, en los estratos gubernamentales, en los estratos económicos. Esto quiere decir, como lo he dicho antes, que vendrá una generación relámpago. Vendrá una generación acelerada, vendrá una evangelización sin límites al mundo por causa de la unción corporativa en la casa, en el cuerpo, en la iglesia, en las familias retentivas de la tierra. Y por eso la palabra es fundamento apostólico y profético, no para el hombre sino para tener trascendencia en nuestro destino, en los días por venir. Satanás no conoce el futuro, pero lo intuye. Y cuando estamos a punto de lograr la victoria, Satanás trata de poner freno a lo que Dios está haciendo. Pero he dicho que Satanás no podrá detener la obra de Dios. Pase lo que pase. Contexto de nuestra historia, del tipo que hablamos es Agripa 1, rey de los judíos, nieto de Herodes, el cerdo que llamaban el grande. Y Herodes, el grande, el abuelo del elemento al que nos referimos hoy, era un tipo que quiso hacer obtener una capital a su, a, a su altura. Desde la altura de su ego, y fundó una ciudad llamada Cesarea Marítima, y la dotó de un gran puerto, un teatro y un hipódromo, y la volvió un refugio aparentemente inexpugnable. Y el Ode se erigió en el desierto de Judea, una impresionante fortaleza llamada Masada, a la que dotó de un original y lujoso palacio, Incluso con terrazas superpuestas Este acerto infernal Fue el que mató a los niños inocentes Cuando las Jesús. El fue el que acometió la renovación Del segundo templo Pero no quedan sino los muros de las lamentaciones Y este tipo no pudo conquistar el corazón De sus súbditos judíos Y para Israel Herodes fue una piedra de escándalo y un motivo de rencor. De hecho este tipo hacía ostentación de ser un príncipe de cultura greco romana No se sentía ni Y entonces en sus aposentos invitaba a nobles extranjeros, filósofos, historiadores, poetas y hombres de teatro que todo el tiempo estaban desfilando incesantemente por la corte. Allí los tenía, le daba de comer y despreciaba a su pueblo. Maltrataba a su pueblo mientras que tenía a hombres grecorromanos allí en su lugar de desgracia. Los fariseos obviamente odiaron y los esenios odiaron a este hombre cómo se corrompió, cómo dañó y cómo quería construir incluso esos teatros y esos hipódromos eso solamente era símbolo de una cultura pagana de griegos y romanos y de ese tipo nació el que les estoy hablando, Herodes I. hombre orgulloso, hombre soberbio, hombre dañino y dicen que en aquel tiempo el nieto de ese grande, porque se había muerto y el nieto resultó peor. Dicen que echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Su asquerosa genética disponía. Ahora se quería meter con el pueblo de Jesús. Ahora se quería meter con el pueblo de Dios. Este cerdo no sabía que hay de aquel Que se atreve a tocar la obra de Dios No se imaginaba en los problemas que se estaba metiendo A su nombre sea la gloria Recuerde que la persecución a la iglesia Primero vino ¿Por quién? Por los líderes religiosos Especialmente saduceos Fariseos Pero en este momento surgió la esfera del gobierno la persecución. Herodes, desde su brazo político, comenzó a perseguir también la iglesia. Entonces la iglesia se vio entre la persecución religiosa y la persecución política. Y dice que Herodes comenzó a maltratar hermanos para ganarse el favor de gente influyente de su pueblo porque estaba en desgracia política. Y comenzó a perseguir a algunos de la iglesia. Comenzó a maltratar, él más Desencadenó una persecución brutal y despiadada Contra la iglesia del Señor Jesucristo De hecho dice que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan Asesinó a un pilar de la iglesia de Jesucristo Jacobo entonces se convirtió en otro mártir de la iglesia Él fue el segundo mártir mencionado en la Biblia y al ver que esto le agradó a los judíos procedió también a prender a Pedro pero Dios le iba a decir este mártir lo llevé al cielo Pedro déjamelo ahí Porque hay una promesa grande con este Con este no vas a poder A Jacobo le había llegado su hora Para ir al reino de los cielos Pero te voy a demostrar Que yo soy el Dios De Pedro soy el Dios Del mártir de Jacobo soy el Dios De la iglesia apostólica Te voy a demostrar Que yo soy el Dios de Israel Alguien alaba al Dios de Israel aquí Alguien alaba al Dios de Israel aquí A su nombre sea la gloria A su nombre sea la gloria A su nombre sea la gloria Y la iglesia estaba temblorosa Porque el gran líder Jacobo Recuerda que los grandes líderes de la iglesia apostólica ¿Quiénes fueron? Jacobo y Pedro el diablo viene por perras como y cree que la iglesia se va a descobalar. Nosotros somos de paso. La roca inconmovible se llama Cristo. Si nosotros pasamos, Dios levanta mil. Si pasan esos mil, Dios levanta diez mil. Si pasan esos diez mil, Dios levanta cien mil. A su nombre sea la gloria. Diablo mentiroso te equivoca. Porque la obra es de Dios. La obra es de Dios. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. El diablo quiso aturdir la iglesia. Aleluya, pero Pedro, y Pedro fue encarcelado. El diablo dijo, voy a tomar los dos libres y se aclara la iglesia. ¡Ja, ja, ja, ja! El diablo cree que esto es de hombres no señor, esto no es de hombres la iglesia está puesta sobre la roca inconmovible ah no me lo entendió, la iglesia está puesta sobre una roca que es inconmovible los hombres pasaremos, pero Dios permanece para siempre la palabra permanece para siempre a su nombre sea de gloria la iglesia aparentemente quedó aturdida Matan a Jacobo Y Pedro está encarcelado ¿Cómo están a los hermanos? Dicen que se fueron a orar Están preocupados Están angustiados ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué en épocas de aturdimiento Es que Dios actúa? Se ha preguntado los maduros en la iglesia ¿Por qué en épocas incomprensibles Es que Dios se va a mover? ¿Por qué en épocas Trágica, Dios muestra su gloria. Resucita un Lázaro. ¿Por qué después de la muerte se levanta un Jesucristo y vence la muerte y aplasta el pecado y vencire públicamente? ¿Por qué en épocas difíciles es que Dios viene a mostrar su gloria? ¿Alguien me puede entender eso? A veces las personas. Cuando tienen un grado de inmadurez espiritual no entienden el por qué vienen periodos como de aturdimiento. No entendemos en lo que poníamos nuestra fe en lo que poníamos nuestra confianza parece que desaparece parece que se diluye pero la iglesia dice que comenzó a orar porque en tiempo de crisis hay que orar, sí, sí, sí, no le gusta orar, si sí, hay que orar no le gusta, sí, hay que orar el momento difíciles hay que orar el momento que no entendemos hay que orar, el momento es que la batalla está ardua, hay que orar a su nombre sea la gloria A su nombre sea la gloria Al diablo les, se le olvidaba Lo que dijo el apóstol Pablo Que más bien en todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de Jesucristo ¿Dónde están los vencedores? Aquí parece que aquí no hay vencedores Hay vencedores aquí Hay vencedores aquí Hay vencedores aquí hay vencedores allá Parece que en todas estas cosas puede matar a Jacobo Soy vencedor, para encarcelar a Pedro Soy vencedor, para venirse No problemas, soy vencedor ¿Dónde están los vencedores? Ah, ah, ah. Por eso el apóstol dijo Estoy convencido Que nada podrá separarnos Del amor de Dios Pablo sabía la historia Y dijo, ni la muerte, ni cuando mataron A, a Jacobo los ángeles caídos Ni los poderes infernales Ni las fuerzas de los demonios Ni lo presente Ni lo que estoy viviendo Ni el momento difícil que estoy viviendo Porque ese momento que tú estás viviendo Simplemente va de camino Va de camino Bien ninguna cosa creada Nada nos podrá separar del amor Que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nada es nada Dígale eso a su vecino Nada te podrá separar del amor de Dios Nada te podrá separar del amor de Dios Nada, nada, nada, nada, nada, nada. Escúchame bien Dios se va a mover cuando viene hay tiempos la Biblia dice que hay tiempo para todo hay tiempo para todo y hay un tiempo que se llama el tiempo de la visitación diga visitación ustedes digan visitación ustedes digan visitación ustedes digan visitación, ustedes digan, visitación. en los tiempos de visitación se levantarán momentos difíciles Habrá un tiempo de crisis económica, pero en esos tiempos de crisis familiares, humanas, de todo tipo, en ese tiempo es que se va a activar lo profético. ¿No me entienden? Se va a activar lo profético en tiempos de crisis. La palabra se va a activar si se obedece cuando se levantan los herodes para ustedes donde vienen cambio tremendo para el pueblo cuando se levanta Herodes que se levante a su nombre se la gloria cuando se levanta el diablo para amedrentar tipo Herodes y para sembrar miedo para que se fueran lo que se está haciendo para tra tratar de destruir todo lo santo y lo puro, para desacreditar líderes, para impedir la multiplicación y la expansión, para sembrar dudas entre familias, para sembrar discordia, divisiones, confusión, decepciones, para apagar el fuego espiritual, el gozo y la confianza de Dios, es cuando el tiempo profético comienza a activarse sobre una misión sobre un pueblo, sobre una familia, sobre tus hijos, sobre tu casa. El tiempo profético comienza a activarse. Algo comienza a suceder. Hay alimañas en el infierno que operan en el mundo natural a través de gente. Que se levante el vecino que se levante el patrón, que se levante el pueblo, como dijo, dijo ese mártir Atanasio, cuando le decían, hey, llega Jesucristo, y él decía no, y le dijo a alguien, Atanasio el mundo está contra ti, y gritó, mientras que moría, entonces Atanasio estará contra el mundo, por causa de Jesucristo, si el mundo está contra mí, yo y Cristo estaré, Su nombre sea la gloria. Cuando hay gente pionera, cuando hay iglesias pioneras como cuando hay iglesias como esta Madre de Naciones. Madre de pueblos, iglesias con unción y gracia apostólica. El deseo de las tinieblas es confinarnos a una cárcel. Aleluya, que es una cárcel, un lugar estrecho, donde tú te mueves, aleluya, y nada funciona bien, aleluya, pero Dios te va a mover en su gracia. Dios te va a mover bajo la unción. Vas a ver la gloria de Dios. El diablo te metió en lugares estrechos. Te vas a mover en el plano de lo sobrenatural. y vas Vas a salir de las treches, aleluya, porque no habrá obstáculo que no sea insalvable. Dios vendrá con poder, aquí no lo va a meter a la cárcel. Y si te sientes en la cárcel, hoy viene el ángel y va a abrir la puerta de la cárcel. Hoy viene el ángel y te va a sacar de tu cárcel. Su nombre sea la gloria ¿Dónde está la iglesia de autoridad aquí? ¿Dónde está el pueblo de autoridad? ¿Dónde está la iglesia de autoridad aquí? ¿Dónde están, ¿Dónde están los niños, los jóvenes de autoridad? ¿La mujer? A veces el diablo, Herodes Te mete Quiere ahogarte en medio de las tinieblas Y tus pensamientos allí te quieren ahogar en tinieblas Para que no puedas tomar decisiones Que te conduzcan hacia la libertad la cárcel es un lugar extraño Pero no es tu hábitat No es tu lugar natural Antes te movías en el poder del Señor antes manifestabas gozo y libertad, antes te movías en el espíritu, sin andar en la carne, pero pronto, tu vida te siente, se siente estrecha, pronto el diablo te estrechó, hay gente que había por ahí de ministerio, y el diablo lo dejó chiquiticas, la dejó reducida, los dejó reducidos, los encerró, y no extrañan, ni están en una cárcel, y en la cárcel comienzan a escuchar ruidos hostiles, voces hostiles, voces del diablo, llamándote, no ores, ¿para qué oras?, para ¿Para qué trabajas en la obra del Señor? ¿Para qué sirves a Dios? ¿Para qué sigues orando? Y el diablo comienza a ahogarte y a bebiarle. Diablo... De la voluntad de Dios Y muchos se encuentran encerrados Y no le dicen a nadie Y se encuentran solos y solas En la cárcel El diablo te monta guardia Para que pierda la visión Y te encierra Y te dice No vas a volver a tener visión No vas a tener misión y propósito Aleluya Pero ese no es el destino final Tú no naciste para estar confinado en una cárcel Tú eres hombre y mujer de reino De reino, de reino, de reino la cárcel no es coherencia, sino el lugar de donde Dios te va a sacar con poder y con gran gloria. Alguien puede alabar al Dios de autoridad que saca a gente de la cárcel. Alguien puede adorar a Dios al que saca de la cárcel. Alguien puede alabar al Dios de Israel. Escúchame bien. De que seamos libres, debemos movernos en el espíritu. Los antiguos autores bíblicos lo llamaban la cuarta dimensión. Es en el mundo espiritual. De hecho, Pedro, cuando el ángel viene a sacarlo, él cree que está viendo visiones porque algo comienza a moverse. Él comienza a ver que lo que humanamente estaba limitado ahora se abre con natural. Ay, ay, ay. Yo no sé si alguien me está entendiendo por aquí. ¿No me entendieron? Por aquí como que me están entendiendo. Lo que antes estaba cerrado ahora se abre con natural. Un hombre, cuando Dios lo va a sacar de la cárcel, Dios va a romper toda fortaleza de tinieblas, Dios va a aplastar cualquier guaría demoníaca que nos quiere tener como en los días de Gedeón. Hay gente aquí que se siente en cavernas y cuevas, te tienen en una cueva, te tienen en cuevas, no son libres, no son capaces de usar las armas de Dios. Que Dios les ha entregado Iglesia escúcheme bien ha llegado el tiempo de tomar la espada ha llegado el tiempo de guerrear en otros niveles y escenario tu verdadera batalla comienza cuando te llega la abundancia escúcheme bien porque usted tiene que entender eso escúcheme bien vamos a la dimensión a la cuarta dimensión a la dimensión de lo espiritual Detrás de toda gente fiera, detrás de la hostilidad, detrás de la resequedad, detrás de los malos resultados, la mejor arma contra este tipo de fuerzas es una oración agresiva, una oración concertada, una oración unida del pueblo de Dios. La Biblia nos dice que Jacob... sin cesar y comenzó a decirle Señor guarda Pedro, Señor guarda Pedro, Señor guarda Pedro, Señor guarda Pedro, sobre Pedro hay palabra, sobre Pedro hay promesa, cuando una iglesia ahora nos tomamos en Medellín, cuando una iglesia ahora nos tomamos a Colombia, cuando una iglesia ahora nos tomamos el mundo entero, Santo es el Señor, cuánto a Dios, cuánto a Dios, cuánto Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban la oración de un pueblo traspasa las líneas penetra, atraviesa resistencia, es el tiempo de que esta iglesia ore para que haya un rompimiento en las esferas de maldad en esta tierra, aleluya es el tiempo para que esta iglesia se levanten los débiles no se queden pequeños aférrate a la promesa del Dios Todopoderoso y que sabe que sabe que por medio de la oración usted va a unir el cielo y la tierra por medio de la oración usted unir la tierra y el cielo por medio de la oración algo va a pasar hoy escúcheme bien hablo de imposibilidades pedro estaba custodiado de la cárcel de la cárcel. pero el ángel del señor no está custodiado no entendió el viejo pedro está custodiado está en la cárcel pero el ángel del señor no está en la cárcel Ah, no me lo entiendo, vamos a ver si por aquí. El que liberta no está en la cárcel. El que hace milagro no está en la cárcel. El que te levanta no está en la cárcel. El que hace maravillas no está en la cárcel. Él está vivo. Él está vivo. Él está vivo. Él se mueve y ha venido para sacarte de la cárcel. Ha cadena del diablo hay gente aquí que va a salir hoy de la cárcel por la sangre del cordero de Dios que quita el pecado del mundo santo es el Señor santo es el Señor los hombres cambian las circunstancias cuando oran mire cuando usted ora nada podrá resistir el cambio el diablo vino y mató, son llevar, bueno, se llevó a Jacob. Dios se lo llevó al cielo, lo permitió y ya llegó a Zohar. pero venían por perro. y la iglesia se unió en las casas, se pusieron a orar, Dios mío, danos la victoria, le, le mostré en un contexto histórico a quien estaban enfrentando a una, a una... Cantidad de asesinos que gobernaban Hombres sin misericordia, ni mis compasión Gente endemoniada, poseída por Satanás Pero este pueblo comenzó a orar Y si el pueblo comienza a orar Si el pueblo comienza a clamar Si el pueblo comienza a hacer guerra espiritual Si el pueblo comienza a levantarse No habrá herodes que nos detengan No habrá infierno que nos Que siento decirle cosas Este es el tiempo de Dios Para esta iglesia Y como el tiempo de Dios Que es el Kairos, Está ligado a propósito Entendieron los que van más allá conmigo Los que están allá El tiempo de Dios está ligado a propósito Es decir, cuando llega el tiempo de Dios Es porque se va a cumplir el propósito de Dios En tu vida y en mi vida En tu vida y en mi vida Lo que Dios prometió Lo va a cumplir lo que Dios dijo Lo va a cumplir lo que Dios dijo para matarlo esa noche en el momento final tal vez muchos aquí creen que han llegado a su momento final en el momento final cuando ya Herodes dijo esta noche a Pedro me lo matan a espada Dice que el Señor Dijo en el siesto, Basta